Conozca las películas latinoamericanas presentes en Cannes 2015 Allende, mi abuelo Allende, de Marcia Tambuti Allende Tenía menos de dos años cuando mataron a Salvador Allende Las elegidas de David Pablos Tratarla como nunca nadie la ha tratado Y las niñas Quispe de Sebastián Sepúlveda Solo en el espejo, martes y viernes, 11 de la noche Por Canal Capital Televisión más humana.